Y como nuevo no me pueden ni tocar Visto oscuro como veno nadie me puede parar Cada baile lo renuevo cuando comienza a sonar Esa music que yo quiero, oh, suena el techno oh. Siento dentro el flow, ya no pienso, no That's force, cada kick is slow La bien, que no duelan los pies y la música al cien llegamos al top ten y no pudieron ver lo que iba a suceder pero con BRK en yeah. entro el party como nuevo no me pueden ni tocar visto oscuro como Venom, nadie me puede parar. Hasta que pierdo la voz Pero no impide que avance Aunque se aumenta el dolor Con mi música entro en trance Hasta que no sé quién soy Por más flechas que me lancen Solo me despierto Con flows y techno Ya no existe el reloj Close on y let's go Si entremos en casa Son malos Visto oscuro como Venom nadie me puede parar Cada baile lo renuevo cuando comienza a sonar Esa música que